...de vanidad... solo la muerte... ...podría abrir mi concha... ...alabado sea Dios... ...en el monte encontré... ...una caba cabaña... ...medio derruida... ...saqué la cuerda... ...que llevaba atada la cintura... ...y até a un madero... ...para ahorcarme... ...pero antes... ...me recosté sobre la paja sucia... ...de la cabaña... ...quería sentir... ...el placer de la muerte...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 costado. Amén. Y yo me estaba quejando porque me sentía abatido de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 tendréis la paz que mi padre me dio. Amén. A Dios, bendito ¡A sea el nombre de Jesús, quería manifestaros este testimonio para que veáis que muchas veces nosotros nos quejamos con un poco motivo. Porque cuando yo pude ver a través de las escrituras las llagas de Jesús, el cansancio de Jesús, el lloro de Jesús, todo lo de Jesús. Dicía, pero ¿qué es mi tribulación, lo